La política, la, una canción, la política con baila. Era un muy bueno. Bien, eh, quiero iniciar eh, nuestro comentario eh, comentando en la alianza de nota. Eh, ojo, esto es eh, un comentario meramente político, político. Eh, la alianza que tiene Alianza País, vale la redundancia, sí. con el PRM en la provincia de Duarte. Rosa Urania, ¿verdad? Sí, Rosa El acuerdo Urania que de tiene el PRM. Cruz, la maestra del. Club, sí. De eh, vecinos, pues. El acuerdo que tiene el PRM y Alianza País en la provincia de Duarte de apoyar al candidato a senador Franklin Romero, una alianza muy válida, para ellos apoyar a Rosa Urania. Atención, Alianza País, parece que ustedes como partido. Es, siguen dando palos a ciega. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí solamente el único que va a salir beneficiado es el PRM. Porque a, es evidente, atención Rosa Urania, te lo estoy diciendo ahora para que si quiere no gaste mucho dinero. <risa> te van a hacer coca. Porque aquí lo que pasan son cinco diputados en la provincia de Duarte. Y de esos cinco diputados, usted no está incluida. Porque el PRM naturalmente va a buscar que pasen por lo menos dos o tres de los de ellos. Y van a votar por ti. O sea, esa es una alianza torpe por parte de Alianza País. Debió llevar sus candidatos solo. Y eso, si ustedes quieren, brinquen, salten y patalen. Y eso lo vamos a poder analizar el día 6 o 7, después que se cuenten los votos. No es verdad que la gente del PRM va a votar por Rosa Urania. No es verdad que van a votar por ella. Así que eh, Alianza País, si está contando con los votos del PRM a favor de, de, de Rosa Urania, están, eh, están eh, eh, tirándole piedra a la, a la luna. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que eso va a pasar. No es verdad que es, por ejemplo, ¿por quién va a votar la gente del PRM? Va a votar por Nicolás Hidalgo, y el otro no está pagando publicidad todavía aquí, el, por el otro, puedo decirlo, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero voy a mencionar, Si lo puedo mencionar, pues, para, para, para, para complementar el, el comentario, por Olmedo Cava, eh, son los diputados por los cuales el PRM va a votar. ¿Cuál es el otro, eh, la otra diputada? ¿Cómo es? Está José Luis Rodríguez. Ah, José Luis Rodríguez, sí, allá en eh, y Dorina. Y Dorina. Y Dorina. ¿Ustedes creen que teniendo esos cuatro candidatos que son netos de, de ese partido, que son gente de ahí, van a mandar a votar por Rosa Urania? O sea, que es una, una, una, un acuerdo como sin lógica, me refiero para Alianza País, para sí, el PRM perfecto. Si esos partidos emergentes eh, tuvieran vocación de poder político, hubiesen hecho un acuerdo entre ellos y crear claro. un frente, un frente de, digamos, importancia, con la finalidad de ellos presentar sus ofertas, pero ahora incluso le van a sacar en cara que se aliaron con el PRM, donde hay gente incluso que se ha visto ligado al narcotráfico. Sí. Ahí, ahí hay un sí. Ahí hay un, un No ya ya Alianza País, independientemente de que ellos digan, eh, no ya se ya no pueden hablar de moral, ya no pueden hablar de que ellos son los inmaculados en la política, porque lamentablemente están Haciendo lo mismo, lo mismo que hizo el PLD, recuerda que el PLD era un partido de, de círculo, de estudio, eh, sí, sí, eh, sí. ellos eran los diferentes sí. en el, eh, allá en el 96, y terminaron aliándose con el sistema eh, de, de partido que estaba implementado en la República Dominicana, y entonces, entonces se convirtieron en lo mismo. ¿Era necesario? Usted dirá, no no sé. Entonces, ¿Para conseguir el poder? Sí, claro que era necesario era aliarse necesario para, eh, para, para conseguir el poder pero se convirtieron en lo mismo. Fue Entonces, una decisión muy dura sí. porque hubo que decidir o seguimos siendo chiquitos o, se, o nos o, enfrentamos o, o, no, o nos hacemos grandes para enfrentar el grande. Claro, y pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo de todo esto? Y aquí yo quiero hacer, eh, ya para terminar con nuestra amiga Rosa Urania, no, no cuenta con los votos del PRM, eso es lo primero, no cuenta con los votos del PRM. Eh, el PRM sí sale beneficiado porque los votos de la de alianza país van a favor de Franklin Romero. Pero no es verdad que, de, de, que va a ser viceversa. Así que, atención Rosa Urania, te van a hacer coca. Te sí, sí, sí. van a hacer coca y no van a, a votar por ti. Porque si está Nicolás Hidalgo, si está Olmedo Cava, si está José Luis Rodríguez, si está Dorina, Dorina no van a votar por, por ti. Rodríguez. Sí, Dorina. No van a votar por ti, van a votar por su gente. Y como ustedes no tienen un candidato a senador, su, eh, eh, su gente sí va a votar por Franklin Romero. O sea que ahí en esa alianza solamente sale ganando el PRM y ustedes salen manchados. La alianza, alianza País sale manchado porque no van, a, no van a conseguir que pase la diputada. Anótenlo, no va a conseguir que pase la diputada y entonces y entonces sí van a conseguir mancharse por ya por esta situación de los vínculos, ¿verdad? Que ha tenido que hay, hay unos vínculos ahí del, del, del PRM pero que también en el PLD lo hay, eh, con el narcotráfico, y entonces sale un té manchado y, per y perdido. Con relación a la, doble, eh, a la primera y segunda vuelta, a lo que tiene que ver con el 50% más uno, yo creo que eso a futuro deberíamos de analizarlo como país. Si le conviene al país que realmente para que una gente sea presidente tenga que conseguir el 50% de, de los votos, más un voto yo no estoy de acuerdo con eso porque la mayoría es mayoría la mayoría es mayoría ¿qué pasa? por ejemplo, si Luis Abinader oigan esto ¿verdad? si Luis Abinader no consigue o Gonzalo Castillo, Leonel no consigue ninguno el 50% más un voto ¿qué va a pasar? van a venir las alianzas ¿y en base a qué son las alianzas? ¿en base a ideología? claro que no las alianzas son en base a negociaciones, a veces negociaciones de impunidad, ¿Mm? negociaciones de impunidad, negociaciones, por ejemplo, de puestos. ¿Y cómo tú aseguras que un agente, que un aliado tuyo cumpla con tu proyecto de gobierno? ¿Cómo tú lo aseguras? Por ejemplo, Luis Abinader, si, con, si, si consigue el apoyo, de, por ejemplo, del, de, de Leonel, del grupo de Leonel, tiene que asegurar la impunidad de ese grupo. ¿Verdad? Tiene que asegurar la impunidad de ese grupo o tiene que asegurarle negociar con ese grupo. Por ejemplo, Roberto Rosario tiene que ir para un puesto. Y Roberto Rosario, recuérdense ustedes quién fue, presidente de la Junta Central Electoral y luego de una vez se tapa con, con, con, eh, con el PLD. O sea, caramba. Pero Roberto era PLDista, simpatizante, amigo, sí, cercano, del PLD siempre. Entonces, ya, ¿cómo, no, entonces a ¿cómo, mira, ¿cómo pudo ser? Mira, yo ¿cómo me he confundido. Ser ¿Cómo se Central refieren Electoral? a.? a, a... A Rosario. Por eso mismo. Y nunca he tocado el tema porque yo me quedo pensando. ¿Y cuál es la objeción? Porque fíjate una cosa. ¿Cómo cuál es la objeción? No, no, espérate, espérate. ¡Oh! Espérate. ¿Presidente de que... la Junta Central Electoral y miembro de un partido, o sea, es simpatizante no, de un partido? es decir, no, él Francis. tiene sale de la Junta y decide militar activamente mm. en un partido, ¿lo podríamos limitar posterior a que haya sido o no? Porque te voy a decir una cosa. ¿En qué benefició a Leonel Fernández? Porque Leonel Fernández no fue candidato siendo él. Ya al final. Pero era del PLD, porque pero... recuerda tú que Leonel Fernández fue ayer que se fue del PLD. Sí, pero Mientras no. Tanto, eh, tú mismo, 11, tú pero mismo, pero diste me... una explicación de lo equilibrado que ha sido los gobiernos de Leonel Fernández y del PLD. No, pero, pero En pero el esto, sentido, pero pero tú momentito. lo dijiste el no, no, día no, pasado, de no, que no era un hombre pero... que utilizaba eh, poderes para hacer cosas y que no se y que no se limitó la expresión y difusión del pensamiento metiendo a más nadie preso No, claro que no, pero eso no tiene nada que ver. Es que es que en en, esto, en estas instituciones, por ejemplo, que se supone deben ser autónomas e imparciales, no puede haber militantes políticos. Eh, a, a, prácticamente haciendo campaña. Pero mira, eh, eh, se benefició Danilo de eso. Pero es que eso, eso, eso es lo que, lo que yo te digo, o sea, es que, no puede, es que no puede ser, es que no puede ser de gente, mire cómo está eh, eh, Roberto Rosario mandando fuego por esas redes, lo que significa que siempre ha sido un político, un cuadro político del PLD, siempre lo fue, ahora es un cuadro político de la Fuerza del Pueblo. entonces, yo creo... Que eso del 50% más uno es algo eh, que realmente es traumático para un país como este. Eso debería eliminarse. Y que el que tenga más votos, ganó. Que pase. Porque así evitamos negociaciones que luego perjudican al país. No, eso, Anótenlo. eso están dentro ah. de las mismas consideraciones que tú tienes. Cuando habla de del príncipe de Maquiavelo y que el fin justifica los medios. Precisamente se reunifican fuerza en torno a conseguir un objetivo. Ah, pero entonces Entonces eso es político y no lo veo mal porque si Ah, entonces, tienes... de qué cambio quieren hablar? No, ¿Cuál es, es el cambio? Te ah, agarré cambio, ahí, te estaba esperando a que es me la el cambio que se ha planteado... qué como, cambio tú el cambio me hablas que se, a mí es si, que yo si todo va no a ser negocio a, a, eh, con los de gente, cuatro del pueblo? yo no estoy detrás de cambio. Si tú vas a cambio, negociar con Lionel, por ejemplo, oye... tú dices de si cambio, la gente está Lionel, cambio, de cambio, gente nueva, cara nueva. Eso es una falacia, eso es una mentira. Es la estructura política que tú le puedes confiar que te gobierne en un país... No es verdad que yo me voy a deslindar por un por una cara nueva, porque es nuevo. Si no tiene capacidad, se queda en su casa. Lo que, lo, bueno. lo, lo que yo he hablado aquí es de que cuando se va, por ejemplo, si si ahora nadie consigue el 50% más uno, la el democracia. partido que apoye al otro lo va a hacer en función de, de negocio y de beneficio. No lo van a hacer por el bien delante claro. de la población. Eso Pero, es lo que tenemos claro. que evitar. Por ejemplo, lo, si Silvia lo... Binader tiene los números. De ganar con mayoría, debió ganar solo Para él no tener que aliarse a nadie No tener que deberle favor a nadie ah, Porque va luego a difícil, va a tener o sea, que pagar la consecuencia tú, tú, tú, tú. Como mucha gente cree que en el 2000 eh, Danilo permitió que eh, Hipólito fuera presidente aún faltándole uno sí, no ganó el minuto No Hipólito. se llegó, porque eso es lo que yo digo Si tenemos una ley, tenemos que cumplirla no, aunque ¿Tú mal, sabes qué fue lo que pasó en el 2000? negociar Que se fueron a las 12 de la noche Romero, Que era el, el enlace Ese lo conozco yo, porque... Nosotros somos, pa fuimos parte de los triunfos del PLD, lo que pasa es que ahora no los reconocen. miren una cosa, esa noche a las 12 de la noche Balaguer lo que indicó que él no le daba juguete al niño más dos veces, es decir que no esperaba. No, eso, eso lo dijo él en un discurso. Sí. Eso sí. lo dijo en un discurso. Pero se lo dijo. Eso lo dijo él en un discurso. No lo dijo a la dos no Se lo, no dijo, Salón. Se no, lo no, dijo en un discurso previo. No, no. Lo dijo en un discurso no, previo. No, que, no había sucedido eh, nada. Te le hemos Eso está ahí. Eso es histórico. No, eso está ahí. No, Cuando él lo no dijo que él, que él no le daba, no le daba no, juguete. No. no besa a un niño mal criado. Eso es histórico. Vamos a lo WhatsApp, señor. Le negó el triunfo. Le dijo a Hipólito, ganó. Si no hubiese sido no. eso. Se Pero lo hizo, él vuelta. pudo forzar como quiera Si él no lo dice, no forza una segunda no le vuelta Bueno, pues entonces tiene que admitirle Porque eso lo que tú tenías era Concluyó. que se iba a dar lo mismo que, que se dio en el Concluyo ¿no diciendo Vamos a ir a la conclusión Lo que dije al principio Atención Rosa ¿Tú Uraña, tú te tú tú van tú tú a hacer coca O sea que no te van a, no van a votar por ti en el PRM Anótenlo Va a un matadero Ese fue el negocio de de cap... del, de... No, el capaperro. El capaperro. O sea, tú como quieran, se mancharon y van a perder ahí, lamentablemente. No van a votar por ustedes. Por no, la mancha es lo que me está preocupando. No, yo no sé. A mí lo que, que me está preocupando. Porque que ellos se vendían como algo diferente. Pero... Y entonces se están sumando al mismo sistema, al mismo sistema de partido. Y no estoy acuerdo. de acuerdo. vamos y yo, yo no propongo el cambio. No es el cambio. Yo que quiero que el cambio que a de, lo delante modifiquemos la ¿no? constitución y el partido que tenga más votos que ese gane las elecciones. Bien, eso podría ser objeto de un análisis más profundo sí. para ver. Bueno, de hecho ha sido constantemente analizado. Sí. Por lo que llegamos hasta ese punto. Debe, debe bueno, señores, ahora. vamos a ver unos cuantos mensajes de WhatsApp antes de sí. que nos vayamos.